Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de una cosa nueva para mí, nueva, pero no, es una cosa que ya tiene muchos años y se llama electrocultura, electrocultura, entonces hablo de todo en la segunda parte. Entonces, ¿qué es la electrocultura? Pues es un sistema que ha existido mucho tiempo y es de usar cobre, típicamente cobre, hilo de cobre eh, y palos de madera y otras, muchas otras cosas, ¿eh? Espirales y cosas así. Y esas cosas son, son como antena y eh, bajan la energía del aire. que hay? ¿Sabes? Tesla hablaba de eso y hacía muchas cosas sobre eso que podemos bajar hasta la electricidad del, del aire. ¿Y qué pasa? Pues entra a través de la antena entra la energía en la tierra. Ya sabemos que la tierra de hoy en día no es lo que era y las plantas que salen no salen tan bien ahora por la falta de nutrientes en, en la tierra y qué pasa pues la agricultura moderna usa muchos químicos muchos químicos muchísimos y esos químicos no son buenos ni, ni para nosotros ni para la tierra así que con electrocultura usándolo bien vale y es muy sencillo no, no es difícil Tú puedes, he visto un montón de ejemplos, hay un montón de vídeos sobre esto de la gente con una antena aquí, con una planta y una planta sin nada. Y esta planta está así y esta planta así. ¿Vale? Y lo he visto una y otra vez. También puedes usar eh, pirámides de, de cobre y de otras cosas que también dan energía. He visto ejemplos de eso en, eh, en un, un país en el que tenían semillas dentro, y es lo que usan, eh, usan las eh, pirámides para eso. Ponen las semillas antes dentro y luego plantan las semillas y crecen, eh, crecen plantas enormes, enormes. Entonces, acabo de empezar he puesto en todas las plantas, Cintia tiene un montón de plantas en la casa, he puesto mis, mis palos con hilo de cobre, con una antena y eso, y también en mi, en mi, eh, mi huerta. ¿vale? Entonces eh, voy a empezar a plantar cosas de, de raíces, sabes que con el frío creo que puedes plantar cosas como zanahorias, eh, cebolla, eh, cebolla no sé, pero patatas, cosas así. Y voy a plantar y voy a, voy a ver. Pero también en la primavera voy a plantar mis tomates, mis pepinos y todo eso. Vamos a ver si, si hay una diferencia. También puedes poner eh, hilos eh, de cobre en la tierra como una línea eh, y también ayuda pero bueno, es, es algo totalmente nuevo para mí, había oído hablar de esto hace mucho pero tampoco me interesaba ahora me interesa entonces voy, eh, voy explicando cómo va y a ver si mm, grabo un vídeo sobre lo que está pasando con las plantas un poco más tarde entonces si tú tienes un jardín y si estás usando cosas como Roundup Mejor mirar electrocultura. Con electrocultura no hace falta. No hace falta ningún químico. Eh, vienen todos los insectos buenos y se van los insectos malos. Y las plantas crecen como nunca. Entonces, bueno, hay un montón de vídeos que, que demuestran que sí. Pero vamos a ver. Yo lo voy a comprobar. Vale, eso es todo, chicos. Hasta luego. Adiós.